haciéndome eco de la información que se dio a conocer de la condena de 20 años de prisión al hombre que asaltó a María Cela Álvarez, la comunicadora, y a la familia del productor Tuto Guerrero. Una condena que muchas personas se la han encontrado grande. Ay, ¿por qué 20 años? Por un intento de asalto. Yo le pregunto a cualquiera de esos que cuestionan esta condena, ¿Y usted sabe lo que hay que pasar cuando usted está siendo asaltado o cuando usted corre el riesgo de que un individuo con un arma en la mano le quite la vida a usted? Son muchos 20 años ante esta situación. Yo quiero preguntarle a todos esos que cuestionan estos 20 años de condena, ¿es posible usted recuperarse en un tiempo cuando usted es asaltado en cualquier lugar? que ustedes le pone un alma tan cerca de usted, donde usted se ve con el filo de la muerte en su frente, por perder la vida, para despojarlo a usted de lo suyo. Es fácil esto. Recordamos a todos ustedes que este hecho ocurrió precisamente el pasado septiembre del año 2020, donde este hombre asaltó a mano armada a la comunicadora María Cela Álvarez y a su hija, así como a la familia del productor Tuto Guerrero. Mire, como tan solo en una hora de diferencia entre un caso y otro, a este le fue impuesta una condena de 20 años. Condena que diferentes personas en redes sociales y en diferentes medios se la han encontrado muchas porque o nos alegan que esto fue porque se trataba de la comunicadora María Cela Álvarez. Palos y boga y palos y no boga. Cuando vemos que un delincuente sale en libertad, entendemos que los jueces no están haciendo su trabajo. Cuando vemos que se impone una condena ejemplar, entendemos que se hace porque se trata de una figura pública. Y yo le pregunto a ustedes, eso que cuestionan y ponen en juego lo que es administración de justicia, cuando se comete un delito contra un ciudadano, ¿tiene que ver con la condición o el estatus que tiene ese ciudadano? Cuando nuestros barrios populares le quitan la vida a un joven para despojarlo de un celular, se toma en cuenta que sea el joven del barrio o que sea la comunicadora María Cela Álvarez. Yo creo que todos nosotros los dominicanos tenemos que empezar a actuar de la mejor forma, entender que los delitos y los hechos cuando ocurren deben ser condenados sea quien sea, sin el más mínimo temor o el dolor de que la justicia pueda hacer su papel ante el hecho que esté en cuestión. Yo quiero decirle a todos esos que cuestionan esta condena de 20 años que las leyes dominicanas establecen sanciones para este tipo de hechos y la tentativa de homicidio está allí condenada, pero el porte ilegal de armas está condenado. ¿Y quién sabe cuántos delitos ha cometido este individuo en otro momento que tal vez esas personas no se atrevieron a querellarse nunca en contra de él? Este joven, precisamente Ramón Orlando Santos Ramírez, Ali Ariel, Alia Pototo, Alia Pablo, Alia también el Cojo. ¿Cuántos nombres tiene este ciudadano para poder evadir la justicia? Pero ya le llegó su final. En esta etapa, 20 años que deben ser purgados por este intento de homicidio y este asalto. Esto debe ser un ejemplo para los otros más que operan con él, operan en esos barrios populares, de que sepan que los hechos que ustedes cometan van a ser sancionados por la justicia. 20 años de condena a Pototo o el Cojo por este hecho que tuvo que ver con el intento de asalto de María Cela Álvarez a mano armada y todavía falta porque lo del camión no se querellaron.